Bueno, Víctor Blanco es profesor titular de Universidad del Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa en la Universidad de Granada. Eh, Víctor ha participado en muchos proyectos de investigación y quiero destacar que recientemente ha, ha recibido una ayuda de 100.000 euros para proyectos de investigación de la Fundación BBVA con su proyecto Complex Networks Meet eh, Data Science. Eh, ya nos contará otro día quién hay que matar para conseguir un proyecto de estos. <risa> es una broma. Eh, porque es muy, muy difícil. ¿eh? Para, lo digo, para que los estudiantes sean conscientes de la dificultad de la obtención de un proyecto y una financiación de este calibre. ¿no? Y bueno, eh, Víctor ha trabajado activamente dentro del área de, de estadística y investigación operativa eh, sobre temas de localización, redes, clasificación, regresión y otros muchos problemas teóricos y prácticos. Eh, y por cierto, es esta es mi opinión, uno de los investigadores con mayor proyección en estadística y optimización que tenemos actualmente en España. ¿no? Y hoy, bueno, pues tenemos la suerte de contar con su presencia virtual a través de la charla titulada El problema de Weber y problemas de cubrimiento relacionados, polielipsoides. Y bueno, ojalá que no nos falle la conexión a ninguno durante, durante la charla. Así que nada, cruzo los dedos. Y adelante, Víctor, gracias. Vale. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación. Eh... La verdad, que muchas de las cosas que dice en realidad, el tema del proyecto del BBVA, eh, aún estamos sorprendidos de que con tanta competencia que hay estemos ahí, pero entiendo que, que a veces una parte de suerte y otra parte el trabajo de muchos años y montar un equipo de mucha gente que, que es bastante válida. ¿no? Eh, bueno, el estar virtualmente aquí, que sepáis que guardo. El que en cuanto esté, esté, esté un poco más abierto, escaparme por el che. Así que, que no os quedáis capaz que a salvar de, de verme en persona, espero. no el, Efectivamente, bueno, de lo que decía Juan, eh, yo trabajo en el, en el área de investigación operativa, generalmente en problemas de localización, y de hace unos años intentando aplicar estas cosas ...en análisis de datos, o ver por lo menos cuál es la sinergia que existe entre, entre estas dos familias de problemas... ...los problemas de localización y los problemas de análisis de datos. Y la idea de hoy, básicamente era contar un problema que aunque directamente no va a estar relacionado... ...no voy a dar esa conexión tan directa con un problema de análisis de datos, un problema de localización. Pero sí que la motivación vino por un problema de análisis de datos y espero que en un futuro esto continúe, digamos, en esa línea, que es lo que nos interesaba, ¿no? Lo que pasa es que en el camino nos encontramos con un problema clásico que, que queríamos analizar y queríamos entender de forma un poco más general, y, y entonces este es el problema que voy a contar hoy. Y, y a nosotros nos parece una cosa muy bonita, y espero transmitiroslo hoy, porque, bueno, el problema de Weber es el problema clásico de donde nace todo en teoría de localización, eh, y, y luego nuestros problemas muy interesantes son los problemas de cubrimiento, los problemas de centro. Y lo que hacemos aquí básicamente es unir esos dos problemas en uno y, y con, con una estructura que llamemos, llamaremos polialisoides que han sido analizadas pero no quizás tanto como quisiéramos desde el punto de vista de la optimización. Entonces, bueno, la idea de la charla es hablaros pues, de los problemas de Weber y cómo esto con los problemas de cubrimiento se une en algo que llamaremos polialisoides. ¿Cómo resolveremos o cómo planteamos un problema que llamaremos el problema del poliaisoide mínimo cubriendo un conjunto de puntos? Y luego dos problemas relacionados, digamos, como extensión de, este, de este problema, ¿no? Por empezar por el primer problema que quiero conectar, eh, los orígenes de la teoría de localización se dicen que vienen de algún problema conocido generalmente, quizás en un ambiente más geométrico que... En la optimización, que es el problema de Fermat En realidad la historia eh, Fue que, en, bueno Fermat eh, tenía este problema Que era, bueno, si tengo tres puntos en el plano ¿Cómo podría encontrar Un cuarto? De forma que la suma De las distancias de esos tres puntos al cuarto Sea lo más pequeño posible Fermat debió estar liado en ese momento Y pensó, bueno, pues Debía mandar una carta a mi amigo eh, Torricelli, a ver si él es capaz De resolverlo Y efectivamente bueno, pues Torricelli dio, dio una forma geométrica de resolver el problema para tres puntos. O sea, tengo tres puntos en el plano y lo que quiero es encontrar un cuarto. Hizo una construcción geométrica, que bueno, no voy a entrar en el detalle ahora de cómo se hace, pero es bastante sencillo. Imagino que en el siglo XVII toda, todo esto es bastante más complejo, pero ahora es bastante fácil de pensar la idea de cómo construir ese punto. Y bueno, ese punto es lo que se conoce como el punto de Fermat. En algunos sitios que un poco de crédito a Torricelli, que fue el que realmente diseñó la estrategia para calcular ese punto. Pues lo llaman el punto de fermat Torricelli. Y, y esto da juego para algo que realmente tiene que ver con la localización. La teoría de localización consiste en que yo tengo un conjunto de clientes y que quiero establecer dónde situar uno o más servicios que atiendan la demanda de esos clientes. Entonces, una forma de plantear el problema fue la que introdujo Weber. ...simplemente como extensión de este problema de Fermat. La idea era, bueno... ...si yo tengo un conjunto de puntos... ...voy a ponerlo en general ya en RD... ...pero pensar en el plano... ...como tenía los tres puntos del problema de Fermat... ...de un conjunto de puntos... ...que son mis clientes... ...y lo que quiero es situar... ...en este caso, un servicio... ...que cubra la demanda de esos... ...de esos clientes... ...de forma que... ...se minimice la suma de las distancias a esos puntos. O se en el de detrás, pero extendido a cualquier número de puntos en cualquier dimensión. Incluso con la opción de dar peso a cada, a cada uno de los clientes. O sea, yo podría pensar que las clientes, los clientes son poblaciones y que cada población pues, podría tener más o menos peso dependiendo de, eh, de con, con cuánta gente llevar esa población. ¿no? Y esto es lo que se conoce como el problema de beber. O sea, simplemente la extensión de ese problema de esperma. Vale, el problema de encontrar un punto que esté a mínima distancia ponderada de un conjunto de puntos de demanda. Vale, pues básicamente lo podéis ver con los o sea, tengo muchos puntos que son los puntos de demanda, pero quiero encontrar uno de alguna forma o sea, central a todo en medio. ¿no? Este problema ha sido muy analizado en la literatura y de hecho bueno, eh, o sea, aunque el nacimiento viene de, de la teoría de localización, se conoce que viene el problema de Fermat, pero realmente como localización en sí, pensando en que son clientes y que es un servicio que hay que localizar para atender a los clientes, eh, el problema de beber es el problema, digamos, donde nace todo, ¿no? eh, Bueno, y ahí bueno, hay muchas mucha metodologías para resolverlo, hay mucha gente que ha trabajado en este tipo de problemas. Eh, y quizás el, el algoritmo más conocido para resolver el problema es el algoritmo de Beisberg, que es un, un algoritmo iterado Porque, bueno, este problema, el problema de Bebler, es un problema que es convexo y cumple muchísimas buenas propiedades Pero tiene un problema, y es que cuando yo intento aplicar condiciones de optimalidad conocidas eh, Esto de derivar igual a cero y demás eh, No soy capaz de extraer una, una solución explícita del problema Entonces lo que tengo que hacer es ir iterando y entonces eso, en eso consiste el algoritmo de, de ahora A partir de este problema, claro, uno bueno, lo que hacemos lo, normalmente la gente que trabajamos en estos problemas, ¿no? En general, extender el problema. Bueno, ¿y qué pasa si yo ahora, eh, en vez de utilizar la distancia estándar, que es la distancia euclidiana utilizo otras métricas? Bueno, pues... Hay mucha gente que ha trabajado en analizar otras métricas, en particular la mmm, waring Wendell, que trabajaron cuando las la distancias son, son poliédricas, es decir, cuando las bolas de esa, de esa norma, de esa distancia, son poliédricas. Y bueno, nosotros en un trabajo con Justo, Puerto y con SAFA, eh, el que analizamos cómo se podría hacer esto, cómo podríamos resolver los problemas y en vez de tener normas o norma lineal. Eh, tuviéramos norma LP cualquiera con P mayor o igual que 1 Entonces, lo que pues hicimos fue pues, formular el problema y dar otras formulaciones de los problemas que se resolvían bastante de forma bastante eficiente. Bueno, Luego podríamos pensar, bueno, y si en vez de una, eh, un servicio colorizar más de uno, pues, pues tenemos el caso de múltiples facilities, o, o si quiero en vez de agregar simplemente con la suma eh, la suma de las distancias, minimizar la suma de distancias lo que quiero hacer es minimizar otro tipo de funciones, como las funciones medianas ordenadas, de las que hablaré luego también. O si quiero establecer eh, obstáculos, o si, o si en vez de localizar un punto, y aquí es donde ha venido, digamos, nuestra, nuestro interés por el análisis de datos a la gente que veníamos de localización. ¿Qué ocurre cuando en vez de localizar un punto, lo que quiero localizar es, por ejemplo, una recta un hiperplano? Y entonces ahí está toda la conexión de la teoría de localización y la teoría de la regresión. ¿no? O sea, Encontrar una recta de regresión o un hiperplano de regresión no es más que localizar una estructura que cubra ciertas condiciones con respecto a unos puntos que tengo, que son los datos. Eh, y en eso es lo que hemos estado metidos estos, estos últimos años. Pero bueno, y luego, como este, los problemas de localización de este tipo ...tipo Weber o, o con todas las modificaciones, cómo esto se puede meter, ¿verdad? en un problema de optimización combinatoria... Eh, ...en el que uno quiera construir, por ejemplo, un árbol o uno quiere construir una ruta... ...y si doy flexibilidad y quiero, aparte, localizar cosas dentro de esa, de eso, de, de esa estructura discreta... ...pues también aparece el problema de localización, como pues se llama localización continua en este... En este de, ...como ha de este problema, ¿no? Vale, entonces, bueno, yo voy a centrar en el problema de Weber por ahora... Y el problema de Weber, como decía, era: bueno, tengo un conjunto de puntos, que son mis clientes, tengo unos pesos para esos clientes, voy a suponer que suman, que son no negativos, y suman uno, y una norma que va a medir cómo de lejos de cerca están los puntos en el espacio en el que estoy. Y tengo el problema de Weber. Bueno, si considero el problema de Weber, la función objetivo que yo quiero medir en mi problema de Weber, que no es más que la suma de la distancia ponderada. ...de los puntos al servicio que quiero localizar... ...si me fijo en las curvas de nivel de esa función... no son más que... ...bueno, fijo un valor, un R, como vamos a llamarlo ahí... ...y, y lo que evalúa es, bueno, cuáles son los puntos... ...que esa función objetivo del problema debe beber ...es exactamente igual a R. Bueno, pues eso es, eso es lo que llamaremos una polilisoide. Una polilisoide no es más que el conjunto de puntos que tienen suma de distancias ponderadas constantes con respecto a un conjunto de puntos de demanda. ¿Vale? Y entonces aparecen estas figuritas como las que tengo aquí que que son simplemente esas curvas de nivel. Si os fijáis de la primera, la primera figura que aparece arriba a la izquierda consiste en el caso en el que tengo un punto de demanda. Cuando tengo un punto de demanda, lo único que estoy midiendo es cuál es el conjunto de puntos que están a distancia constante de un punto de demanda. Y Entonces aparecen, cuando mido con norma Euclidia, pues aparecen los círculos, no los discos. Si tengo dos puntos de demanda, entonces aparece la figura de arriba en el centro. Eh, si los pesos de los dos puntos de demanda que tengo son lo mismo, son 0,5, entonces lo que aparecen son polielisoides, en este caso polielises, que son elices en sí, ¿no? que, son, que son los focos de la hélice, serían los puntos de demanda. Y en el caso en el que los focos, los focos perdón, los, los pesos son distintos, entonces aparecen curvas como las que tengo aquí ¿vale? Aquí lo, lo que tengo son elises, pero de alguna forma eh, donde la ponderación de, de los focos de la elise son distintas Bueno, si tengo tres, pues aparecen figuras distintas o, o en el siguiente abajo que hay cinco, o diez puntos de demanda entonces aparecen figuras Que es lo que se llaman polialisa en el plano, polielisoides en general en cualquier dimensión ¿Vale? entonces estas poliélices, claro, mmm, aparecen de forma natural desde el punto de vista de la localización, pero resulta que además ha interesado a mucha gente a lo largo de la historia, sobre todo desde el punto de vista algebraico-geométrico, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos empezamos a pensar en que estas esta curvas, que es lo que, como se realizaba, aunque quién había estudiado en esto, nos encontramos que Maxwell, en, eh, a finales de, bueno, a mitad del siglo XIX, su primer trabajo, con 14 años, ¿no? eh, fue sobre cómo dibujar con, con regla y compás este tipo de figura o este tipo de lo que llamaba oval elipses, cómo las podía dibujar con regla y compás en el plano. ¿no? Luego, había, eh, Paul Erdos también ha estado trabajando en estos temas, en cómo podíamos aproximar cualquier conveso a partir de estructura o forma de este tipo. Y, y de hecho uno de los colaboradores principales de ERDOS, que fue Bins, eh, hace poco también ha seguido trabajando en este tipo de, de problemas relacionados con las polialices. En cómo se comportan las polialices como cuerpos que permiten aproximar a otras figuras. ¿no? Eh, pero casi todo digamos, lo que ha aparecido en, en la literatura hasta ahora sobre estas polialices tiene que ver con el análisis geométrico o algebraico de estas de esta estructuras. ¿no? Eh, bueno nosotros que tenemos otro punto de vista otra visión en realidad eh, pensamos más sobre bueno cómo esta herramienta cómo esta forma esta estructura podría involucrar podría digamos formar parte de un problema de optimización en teoría de localización que tuviera sentido y que, y que además nos ayudara a resolver otros problemas en los que estábamos interesados no y, y entonces bueno Primero analizamos esta estructura, esta, que nos parecía además una, una, muy bon una forma muy bonita de ver el problema de Weber a través de sus curvas de nivel y entonces, sabiendo lo que conocíamos sobre el problema de Weber y sobre el problema de localización, pues, eh, estuvimos analizando cómo era la estructura de esto desde el punto de vista que nos interesaba. Estas son siete de las propiedades que, que sacamos. La principal y creo que la única de la que voy a hablar ahora mismo es que estos conjuntos siempre, sea la norma que sea, son cerrados, acotados y con beso, por lo que son conjuntos perfectos para intentar jugar con ellos dentro de un problema de optimización, ¿vale? que es lo que me va a interesar. Esto eh, sobre el problema de beber y de poliolice. ¿Y cómo lo vamos a conectar con la teoría de localización más allá del problema de BER? Pues a través de unos problemas que, que son lo que se llaman localización, el problema de cubrimiento, que consisten en que. En, un problema de localización lo que quiero localizar servicio eh, de forma que quiero cubrir la demanda, cubrir, la, cubrir sí, la demanda que tiene un conjunto de clientes, pero de forma que cada vez que yo sitúo un servicio, el servicio solamente es capaz de cubrir la demanda de los que están en un área alrededor de él. ¿Vale? Es pues como si, ahora veremos algún ejemplo, ¿no? Pero como si yo tengo un router de mi red wi y yo, dependiendo de si tú pues soy capaz de alcanzar a quien quiere usar esa red wifi, Pues soy capaz de alcanzarlo dependiendo de lo lejos o lo cerca que esté, ¿no? Si estoy más lejos de, no sé, 50 metros, pues quizás no, no soy capaz de llegar a esa wifi, si estoy más cerca, ¿no? Pues estos son los problemas de covering, que son problemas también muy conocidos desde el punto de vista de la localización, y existen dos familias principales de ese tipo de, de problemas. Los problemas de covering total, en pues los que lo que se pretende es llegar a todos los clientes, las como pueda, intenta encontrar un servicio que, eh, intentando no, que no tenga que abrir mucho su área de cobertura, o sea que de hecho lo abra lo mínimo posible. Intenta encontrar dónde tengo que situar ese servicio para que cubra todo, uno o más. O luego están los problemas de maximal covering, los problemas de covering maximal. Consisten en que, bueno, eh, quizás no soy capaz de llegar a toda, a todos los clientes que tengo, pero vamos a intentar llegar al máximo de los clientes que, que, que pueda. ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que situar un conjunto de servicios sabiendo cuál es su área de cobertura de cada uno de ellos? Y que se maximice los clientes que cubre. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre un problema de covering completo. ¿vale? Eh, y este problema de covering incompleto... está muy relacionado con otro problema clásico eh, que formuló Sylvester al final del siglo XIX, que, que es lo que llamamos nosotros el problema de uno centro. ¿vale? Encontrar un conjunto de puntos y cuál es el círculo. ...con radio más pequeño que cubre a ese conjunto de puntos. Este ¿Vale? es el problema del círculo más pequeño, el problema de unos centros... Eh, ...que planteó Silvestre. ¿vale? Y que lo mismo que Bebe es el origen de toda la teoría de localización... ...quizás este problema de Silvestre es el problema del que nacen todos los problemas... ...de localización por cubrimiento. ¿Vale? Ah, este problema también ha sido analizado en la literatura muchísimo... Eh, de, ...tanto desde el punto de vista más geométrico de la construcción de círculos... Eh, ...como de la teoría de localización. Bueno. Eh, bueno, generalmente este tipo de problemas de covering... Eh, ...siempre se suelen pensar desde el punto de vista de la distancia euclidia. Es decir, de círculo. De que la, el área de cobertura que tiene cada uno de los servicios posibles... es pues, un círculo. ¿no? Cuando, como hablaba antes del ejemplo de la, de la Wi-Fi y generalmente cuando se habla de sistemas de, de, de servicios de emergencia, pues uno intenta pensar en o lo, que, lo que se hablaba ayer de, de, de cuál es la distancia de un kilómetro desde tu casa por la que puedas salir con los niños a dar un paseo el día que se abre. Bueno, pues siempre se suele pensar en algo circular. Eh, como mucho, en la literatura hay gente que ha, ha trabajado con problemas en los que las regiones eh, de cobertura son poliédrica, vale, o para el gramo inclinado o, norma, o o inducidos por normas poliédricas que básicamente son eh, poliedros simétricos. Pero en realidad, bueno, eh, como decía antes, en realidad estos problemas de covering son súper útiles generalmente en sistemas de emergencia porque te permiten, eh, como lo que está haciendo, es encontrar dónde situar el servicio para el que eh, de forma que cubra a radio mínimo todos los, todos los clientes El que está más lejos del centro Está lo más cerca posible Es decir, lo que estoy haciendo es como formulaba antes Decía, bueno, el problema no es más que un problema Lo que se llama un problema, llama un problema minimax Es dentro de, de, de, de o sea, cuál es el servicio De forma que cuando yo calculo la distancia a todos los puntos esa, La distancia más lejana Es la más pequeña posible entonces, generalmente se suele pensar en sistemas de, de emergencia. Sistemas, porque, claro, el, el que está más lejano lo estás perjudicando poco o lo mínimo posible porque está haciendo que esté lo más cerca posible. Eh, ¿vale? Entonces, generalmente tiene que ver con, con sistemas de emergencia o lo que hablaba antes de, de sistemas Wi-Fi. Y nosotros, y esto lo hablaba al principio, la motivación principal que teníamos venía porque nosotros habíamos trabajado eh, en, en procedimientos basados en, en el problema de optimización, en, en relación con la clasificación de datos, y nos encontramos con que había una metodología que se llama Support Vector Data Description que, que lo que trata es lo que se llama clasificación de una clase. Básicamente, determinarse un conjunto de puntos eh, realmente son homogéneos, digamos, de alguna forma, eh, porque pertenecen al mismo grupo. Y tengo un conjunto de puntos, un conjunto de observaciones, digo, bueno, estos, todas estas observaciones pertenecen al mismo grupo, son todo igualmente homogéneos. Y bueno, existe una herramienta que se llama support vector description, que está basada en, en construir. círculos que cubran. Casi todos los puntos de los que representan las observaciones. Y luego se, bueno, luego se utiliza toda la teoría de kernel, como se utiliza el super vector, super vector machine, toda la teoría de kernel para llevarte los círculos a un espacio en el que los círculos se convierten en otras cosas. Y. Y. y se hace la separación. ¿eh? se hace la separación entre los que considero que sí que pertenecen al mismo grupo y los que puedo entender que son outliers que son. Observaciones anómalas que realmente están ahí, pero no deberían estar. Entonces, pero este procedimiento inicialmente o en su base está basado en encontrar un círculo que cubre, eh, en este caso no es a todos los puntos, pero a, porque permite errores, ¿vale? Pero básicamente la idea es esa. Encontrar un círculo que cubra a casi todos los puntos que están en, en el conjunto de observaciones. Vale, entonces, claro... ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues básicamente pensar en el problema de cómo realizar o gestionar el cubrimiento de un conjunto de puntos a través de una polielipsoide de radio mínimo. Básicamente el problema es este. Tenemos un conjunto de puntos, tenemos unos focos de las polielices que son... Claro, esto, como los polielices venían de puntos de demanda originales del problema de Weber, todo es lo que vamos a llamar focos, y unos pesos para los focos, y lo que queremos encontrar es dónde y cuánto agrandar una poliélice con unos focos dados. Básicamente el, la, la, el, el, la situación, digamos, relativa de los focos las conocemos, pero no exactamente dónde se mueven, dónde están. De forma que todos los puntos, todos los clientes están cubiertos por una poliélice. O sea, para que hagan una idea de, de, cómo, de cuál es este problema, tengo... En este dibujito la, Las fabriquitas que aparecen aquí son Como los focos Y yo lo que quiero saber es Dónde situar esa Fabriquita para que cuando yo construya La polialisoide Que eh, La con un radio concreto Cubra a todos los puntos Y además lo haga a radio mínimo eh, También para que haya una idea De cómo De cuál, cómo Digamos, este problema para un conjunto de, de puntos. O sea, si tenemos un punto, lo que tenemos, un foco, lo que tenemos un problema de uno centro, un problema de, de los de Silvestre, ¿no? Pero para más puntos. Tenemos el problema de Silvestre de encontrar cuál es la posición del foco, del único foco, de forma que cubra todos los puntos y el radio sea lo más pequeño posible. Esto es el problema clásico. Si tengo dos focos, pues básicamente, salvo que los, si los pesos son iguales, lo que tengo es encontrar, la, el problema de encontrar cuál es la elise. De mínimo radio que cubra todos los puntos y luego, pues todas las situaciones a partir de pues, si tengo tres focos que son los puntos rojos, donde debo situarlos para cubrir todos los puntos, cinco focos y para diez focos. ¿Vale? O sea, fijaros que el flexibilizar esta región que es un círculo a regiones eh, digamos más flexibles, como son las poliodisoides, permiten ajustarse mucho mejor al cual es la forma de los datos, ¿no? Si yo pensar en un problema de clasificación de una clase, de intentar eh, ajustarme de cómo se están comportando mis datos, me estoy ajustando mejor en general conforme mmm, o sea, utilizando políglises que utilizando utilizando círculos, ¿no? Entonces, bueno, entonces este problema va a ser útil. Tanto para el problema de clasificación, porque me va a ahorrar el tener que usar kernels, porque fijaros que yo lo hablaba antes de que al final lo que se hace en un problema de clasificación con SuperVector data description es eh, intentar encontrar el círculo, que, el círculo que cubre la mayor parte de los puntos, pero para ajustar mejor a los datos generalmente se utilizan herramientas kernels para proyectarme en un espacio en el que los círculos se convierten en otras cosas. Pero claro, se pierde un poco la intuición del problema. En este caso, como soy más flexible con la forma en la que estoy ajustando los datos, podría evitarme el utilizar carnet muy complejo. Pero luego también en, en, desde el punto de vista de la localización, ¿no? Porque lo que estoy pensando es, bueno, yo sé una posición relativa de ciertos puntos, de ciertos servicios, porque esos son los que. esas son las posiciones que me dicen costivamente funciona el sistema. Y ahora quiero saber dónde localizarlo y cuál es la, digamos, cuál es la amplitud que tengo que dar. A, a la cobertura de, esa, de esos servicios para que sean capaces de cubrir a todos los clientes Bueno, entonces ya empezamos ya digamos de lo que tenemos aquí a partir de ahora toda la maquinaria que nosotros utilizamos para resolver los problemas eh, En primer lugar bueno, pues podemos tener la formulación estándar de un problema de este tipo que no es más que como un problema minimax tengo, tengo la función que quiero medir que es la del problema de Weber en la que me mide eh, cada vez que cojo uno de los puntos de, de, de los clientes me mide si está, va a estar dentro o no del, del poliolisoide y ahora lo que hago es resuelvo el problema minimax ¿vale? que lo podría formular de esta forma simplemente considero que el máximo es mi R que es mi radio y lo quiero minimizar el máximo sujeto a que todos los esto ya ser es mayor o igual. Eh, todos los puntos eh, tienen que estar a, a radio. O sea, tienen que estar, digamos, dentro de, de la poliélice, de radio menor o igual que R, está bien. Donde la, donde esas distancias, digamos, son las que están medidas, digamos, con la norma que estamos utilizando. Vale, tampoco tiene mayor importancia. Es una formulación que lo bueno de esta formulación, que son formulaciones, que controlamos mucho porque llevamos muchos años trabajando. ...en problemas de licorización continua... ...con normas distintas... ...y somos capaces de reformular este problema... ...para que Ziplak, Gurobi o Xpress... Eh, ...lo resuelvan de forma muy eficiente... ...pues son problemas continuos... ...y para normas bastante variadas... ...o sea, normas cualquier tipo de norma LP... ...o cualquier norma eh, poliédrica... ...que se represente con restricciones lineales... O sea, eh, ...en fin, que este problema... ...sabemos resolverlo de forma eficiente... ...ahora, ¿podemos hacerlo incluso mejor? ...vale, porque... ...bueno... O Esta es la formulación que, o sea, no sé si a cualquiera se le podría ocurrir, pero una, una, una, una formulación bastante natural, digamos, del problema. Eh, como es una formulación, lo que llamamos, formulación sobre el cono de segundo orden, ¿vale? que son, digamos, el siguiente paso de la programación lineal, son, la, son la, los modelos de programación matemática sobre el cono de segundo orden, en complejidad, digamos, eh, Mm, lo que Bueno, ya de por sí se sabe que estos problemas se pueden resolver en tipo polinomial, eh, dado una precisión concreta, y, pero de hecho lo que hemos hecho ha sido analizar un resultado de Dyer eh, de hace muchos años sobre complejidad de problema de programación no lineal con algunas restricciones lineales y lo que hemos hecho es hacer una construcción explícita de cómo se podría utilizar el resultado de Dyer para dar resultados de polinomialidad sobre este problema. ¿vale? Entonces, simplemente sobre la complejidad de este tipo de, de, este tipo de, de resolución de este tipo de problemas. ¿vale? Pero bueno, podríamos entender que este problema, dentro de que no es fácil, no es de los difíciles. ¿eh? ¿Vale? Como el problema es, como decía, second order, son sobre el cono de segundo orden, pues tenemos. Podríamos calcular su eh, dual cónico, y este es su dual cónico, que también es un problema con orden con lo que podríamos eh, resolverlo también utilizando Cipe urobi Podríamos calcular su dual lagrangiano porque es un problema con beso, y entonces podríamos, en vez de utilizar el cónico, su dual lagrangiano Y lo que nos dimos cuenta es que este problema, el dual lagrangiano de este problema, eh, no es más que un problema de maximización, sobre el simplex en dimensión, el número de puntos de, de clientes que tenemos, Es ¿Vale? o sea, un problema con una restricción, ¿vale? Sobre el o sea, simplemente que, que está en el simple de dimensión n. si en el número de puntos. Y, bueno, maximizando una función que es cóncava. ¿Qué función cóncava? Pues esta función que está aquí abajo. Que es simplemente evaluar... O sea, el, Tú pues ahí me da un multiplicador, claro que esto se construye por, por, por, por el dual de la región. ¿no? O sea, tenemos un multiplicador que es mi alfa. Y lo que tendría que resolver es este problema para una solución para dar el valor de, de la evaluación de esa función. Pero este problema no es más que el problema de Weber. Yo te un alfa y era el problema de Weber en el que los pesos van cambiando. Si yo esto lo hubiera como un sumatorio completo, no es más que. Debo minimizar La suma ponderada con distintos pesos Que dependen del alfa De la distancia entre los puntos de los focos Y el punto que quiero localizar ¿Vale? Entonces, el problema Al final consiste en Cuando lo he oído desde el punto de vista dual Consiste en Maximizar una función que tiene que ver Con el problema de Weber Sobre el simple Claro mmm, ¿Cómo se resuelven estos problemas? El problema es que cada vez que yo quiero evaluar esa función, pues necesito resolver un problema de beber y se resolver un problema de beber. Eh, o sea, se puede hacer en tiempo polinomial, pero es un problema que cuesta trabajo resolver cuando tengo tamaño grande. Entonces, nosotros hemos diseñado un algoritmo de, proyect de gradiente proyectado, sabiendo la estructura del problema, pero en cada iteración yo necesito evaluar cómo va la función objetivo. Y la función objetivo supone que se resolver un problema de beber. O sea que fijaros que hemos pasado de eh, yo tenía el problema de Beber con el que he construido las polialisoides las polialisoides las he incorporado a un problema de cubrimiento y resulta que cuando dualizo todo esto, lo que vuelvo a hacer es el problema de Beber necesario para resolver el problema de cubrimiento. ¿no? Entonces como que todo al final se enlaza utilizando el dual lagrangiano. ¿no? Son las cosas que aparecen, a veces son que aparecen y que son bonitas digamos en este tipo de, tipo, de, tipo de teoría. Y... El... Digamos, la tercera forma o cuarta forma de analizar el problema es utilizando eh, un algoritmo clásico que se utiliza generalmente para resolver un problema del de círculo. ¿Cómo se resuelve el problema en el que yo tengo un conjunto de puntos y quiero encontrar el círculo de menor radio que cubra todos los puntos? Pues en este caso, vamos a utilizar el algoritmo de Elzinga y que lo que hace es lo siguiente. O sea, tan sencillo como un, punto, un círculo está determinado como mucho por tres puntos. Entonces, cojamos tres puntos. Construyamos el círculo que cubre esos tres puntos. Y ahora vemos si el resto de los puntos que yo tenía en mi base de datos también están cubiertos por ese círculo. Si lo están, he terminado. Este es el círculo de menor radio que cubra todos los puntos. Si no, uno de los tres puntos que había cogido inicialmente, lo cambio por otro. Generalmente, si queremos ser inteligentes, pues lo coges por el más lejano. Y me quedo con los otros dos y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Construyo el círculo que cubra a estos tres puntos. Si vuelvo a comprobar que todos los puntos restantes están cubiertos por ese, pues he terminado. ¿Que no? Pues sigo. Y ese algoritmo, me, primero, bueno, me ayuda. A, primero que resuelve exactamente el problema. Segundo, que lo único que necesito es resolver un problema de cubrir con un círculo, tres puntos. Me da igual tener millones. Con resolver un problema para tres puntos es suficiente. Entonces, claro, simplifica bastante cuando uno lo que tiene es problemas de cubrimiento con muchos puntos. Bueno, para eso lo que hemos adaptado en el algoritmo del CININGAGEN para polialisés. Porque la única condición o la condición más importante que se utilizaba en el CININGAGEN para círculos es que lo, las formas con las que yo quiero cubrir las cosas son conversos. en este caso, nuestras polialisés también son conversos. Entonces podría hacer la misma idea, pensar que la idea es, yo tengo tres puntos, calculo... Claro, para el caso de círculos, o sea, yo puedo construir de forma bastante rápida el círculo que cubre tres puntos. Para poliolisoides, pues todo un poco más complejo, ¿no? Necesito resolver un problema de optimización que me diga cuál es el polielisoide que pasa por esos tres puntos. Pero bueno, ese problema es bastante más sencillo que al resolver el de muchos puntos. Entonces calculo ese polielisoide y compruebo si el resto de puntos caen dentro. ¿Que no? Pues sigo Busco el punto más lejano Y lo sustituyo por uno de los anteriores Y sigo Compruebo, cálculo el poliolisoide Y miro a ver si el resto de puntos están Como no están, como es la tercera figura Tengo que seguir Y llega un momento, en este caso cuatro iteraciones En el que tengo tres puntos Que me definen un poliolisoide Y que todo el resto de puntos está adentro Entonces he terminado Y... Bueno, con esto hemos hecho algunas pruebas, algunos... ¿Sabéis lo que nos gusta a nosotros? Hace jueguecitos de probar cómo funcionan las cosas, ¿no? eh, Y en este caso, con una base de datos clásicas, de 50 puntos de Elon Wasson y Christopher Fiddell de Mil Plano, y con unos datos recientes que nos encontramos de, de unos autores eslovacos, que eran poblaciones de Eslovaquia, que eran poblaciones con distintos, distintos números de puntos, ¿no? Hasta casi 700.000 puntos. Con toda la combinación de normas que se nos ocurrió manejar, pues normas LP con normas o sea, con L1, medio, 2, 3 4, normas poliédricas en la L1, L infinito y una saguna que tuviera una bola hexagonal, con peso y sin peso para ver cuál es la diferencia, y con foco elegido aleatoriamente del conjunto de puntos de demanda, pues 1, 5, 10 y 25. O sea, bueno, en fin, por, por ver cómo funcionaban las cosas. Claro,. Eh, por... O sea, la conclusión principal O sea, lo que se muestra aquí es Simplemente hemos comparado El tiempo El TSOC Lo que indica el tiempo que tarda en resolver el problema En este caso Gurobi eh, Con la formulación que tenemos, el con orden Que generalmente es bastante eficiente Y lo que tarda En resolver el problema En resolver el problema de descomposición El problema de altingageno. ¿Qué pasa cuando lo hacemos de forma iterada? La construcción Bueno, y claramente o sea, nosotros nos encontramos que, para sobre si queréis, nos, nos vamos a la última a la última fila, que digamos es donde se ven las cosas más claras, que son el conjunto de datos que tenía, casi 700.000 datos, 700.000 observaciones en el plano. Y, y bueno, el, el Gurobi, primero que en muchos casos, ni siquiera fue capaz de cargar el problema. pensás que tengo 700.000 datos, son 700.000 datos en el plano, con lo que es por dos coordenadas, 1.400.000. Eh, y luego todas las variables auxiliares que necesitamos para, resolver, para, para para incorporar las normas. Con lo que, ya de por sí, cargar el problema es un problema duro. Sin embargo, claro, cuando yo resuelvo el problema, entonces lo que ocurre es que hay mucha falta... O-M out, eh, o -O out of memory, con lo que realmente no era capaz ni siquiera de cargar el problema. Y, claro, sin embargo, en el problema de composición con el problema con la metodología de composición lo que estamos haciendo es resolver problemas de tres puntos. Da igual tener 700.000 Cada iteración se resuelve un problema con tres puntos. Y claro, pues tarda muchísimo menos. ¿Vale? Tanto para el caso con pesos, sin pesos, con normas. Estos son normas LP y luego tenemos las normas periódicas que pasa más o menos la misma situación. ¿Vale? Y, y esto la idea es que, bueno, nosotros hacíamos una extensión del problema. Del de problema de uno centro, el problema de encontrar un círculo, la extendemos a un problema con formas más complejas que en teoría debería complicar mucho más la situación. Efectivamente, la complica algo, pero realmente la misma herramienta que utilizamos para círculos las podríamos utilizar para polilices o para formas conversas más complejas. Vale, la razón principal por la que esto tarda, porque claro, uno podría decir, bueno, eh, yo es verdad que resuelvo pro problemas de polilices con tres puntos. Pero hoy si tengo que resolver muchísimo? Si tengo que resolver mucho, entonces, bueno, estamos en las mismas, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor puedo cargar los problemas porque es más ligero, pero, eh, pero a lo mejor mmm, pero a lo mejor tengo que resolver tantísimo que tengo que estar haciendo iteraciones, pero que no hay forma de terminar. Bueno, pues no. Fijaros que aquí lo que ponemos es son el deck lo que me dicen son las iteraciones. El número medio de iteraciones que utilizamos en cada instancia. Y fijaros que dos tres cuatro iteraciones Hemos terminado O sea, básicamente igual que en el ejemplo que hemos he mostrado En eh, gráfico en el que los puntos se iban cubriendo Claro Pensad en un círculo Si yo tengo un círculo y te cojo tres puntos En una primera iteración a lo mejor eh, No he cubierto todo Pero en cuanto cambio un punto por el más lejano Si no lo he cubierto todo, poco me falta Entonces aquí pasa una situación parecida Simplemente por convexidad del problema Entonces en muy pocas iteraciones, en cuatro iteraciones De resolver el problema con, con tres puntos he terminado Y por tanto tarda muchísimo menos de lo que tardaba Para que veáis cómo son las formas de estos de estos polisodes que cubren Bueno, cuando tengo un foco pues tengo las formas estándar de Estas son las la bolas de las normas distintas que hemos utilizado Esto es como el problema clásico cuando tengo cinco focos, pues tengo esta forma, que fijaros ya se van adaptando más a los datos. Y cuando tengo eh, diez focos, pues tengo, tengo esta forma. Las de arriba son las poliédricas, claro que aunque parecen bastante no lineales, realmente están hechas a partir de, de caras lineales. Eh, y las de abajo son las, no, son las no lineales. La segunda, de hecho, de la de abajo es la euclidia, es la poliélice eh, euclidia para 10 focos. Que ajustan a uno de la base de datos de dos puntos. Vale, y... Bueno, como no me va a quedar mucho tiempo y yo creo que la idea general básicamente lo he contado, voy a pasar un poco a, a contaros las tres, las tres tensiones de otro análisis un poco más profundos que hemos hecho del, del problema. Uno de ellos eh, es analizar qué pasa en el problema en el que este, nosotros tenemos todo el diseño hecho para la dimensión la que sea. Ahora bien, en el caso unidimensional, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando tengo estoy en R? Bueno, pues cuando estoy en R somos capaces de dar de forma explícita cuál es la forma de un poliolisoide unidimensional. Claro, como son cerrados, acotados y con beso, los poliolisoides son intervalos cerrados. Entonces sabemos exactamente cómo son y de hecho tenemos una forma bastante eficiente de resolver problemas. Eh, de encontrar esos intervalos en, en la recta real ¿Vale? ¿Vale? En tiempo lineal En el número del foco eh, Ese es uno de los problemas El segundo problema eh, Consiste en, claro En algo que nos planteamos desde el principio Si lo quiero analizar datos Quizás eh, Es importante seleccionar Cuáles son los focos Los focos de la polivisión son cruciales Porque son esas Son, esas, eh, o sea, son esos datos Que cuando cuando que yo sé sus posiciones relativas con respecto al resto, entonces yo ahora los muevo y los sitúo de forma que me cubran bien a mis datos. Ahora bien, yo a priori, ¿cuáles son esos focos que tengo que escoger? Entonces nos planteamos el problema de, bueno, esto de un conjunto de posibles focos, pero ¿cómo escojo un conjunto de focos de ahí, de un tamaño predeterminado? para que el poliedroide que definen, cuando lo muevo adecuadamente, me cubren los puntos bien. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho es analizar este problema, dar formulaciones, en este caso discretas, para el problema, junto con el problema del poliedroide y una modificación del algoritmo que dábamos de y Gen para de forma resolver, resolver el problema de forma muy similar. ¿vale? Y de hecho pues, tuvimos resultados bastante sorprendentes. Porque efectivamente podíamos seguir modelando el problema en Gurobi con en Ziple. Y los tiempos que teníamos son donde pone Temisoco, de mix Integer Second Order con Optimization. Y en la mayoría de los casos, por ejemplo, para esta base de datos, para el 5.000 puntos, teníamos que superábamos el tiempo límite. Sin embargo, la instancia que más tardó fue 200 segundos con esta forma de medir. Esta forma de iterando eh, En este caso, claro En este caso tenemos focos por un lado Que son, son discretos Y tenemos también los puntos Que son los que vamos iterando de tres en tres eh, En este caso lo que se hace es iterar Digamos en doble sentido ¿no? Lo que vamos a iterando eh, Primero en los tres puntos en, Con esos tres puntos encontramos los mejores focos Resolviendo un problema interno Los mejores focos que, que Cubren esos tres puntos Y vamos iterando sobre eso pero de forma bastante similar al, al, caso, al caso anterior. Y el último, la última estación bueno, es algo que eh, no se sé había si escuchado alguna vez. Yo creo que sí, porque Justo Puerto ha estado por allí. se ha contado cosas del problema de localización media ordenada. Pero la, digamos, la generalización del problema de B, por el problema del centro, eh, es considerar que en vez de medir, de asignar peso a las distancias, lo que hace el problema ordenado es Yo te doy unos landas Que son unos pesos ¿Vale? Y los pesos los voy a asignar No A la distancia en sí Sino al orden que ocupan En la, en, en la lista de distancia ordenada. Es decir Yo te voy a dar una lista de landas De pesos De forma que cuando Yo sepa quién es el valor de la del, del Punto que quiero localizar Y ordeno las distancias a todos los focos En este caso a todos los puntos de demanda Si la ordeno de mayor a menor Asigno el primer peso a la más grande El segundo peso a la segunda más grande Y así con todas De esta forma se modelan pues, muchos problemas Que aparecen normalmente en de localización Por ejemplo, si todos los pesos son 1 En realidad me da igual el orden el problema Tendría el problema de la vez. Si el primer peso es 1 y el resto 0 Quiere decir que solo me interesa el más grande pero entonces, lo que estaría haciendo es minimizar el máximo de, de las distancias. Sí, y ahora puedo combinar. Voy a decir, bueno, ¿y si tengo K primeras que son 1 y el resto son 0? Pues solo me interesan las K distancias mayores. Entonces, lo que estaría haciendo es minimizar las K distancias mayores. Y eso es lo que se conoce como el problema de K centro. Bueno, así varias combinaciones que realmente están muchas relacionadas con medidas estadísticas. Eh, en este caso, sobre la lista de distancias. Vale, pues entonces... Sobre este problema podemos hacer una análisis una, una similar. ¿Qué pasa si construyo las curvas de nivel de este problema? Y es lo que llamemos, llamamos las polisodes mediana ordenadas, que no son más que eso, las curvas de nivel de ese problema ordenado. ¿Vale? Y hemos analizado cómo bueno, formular este problema, cómo resolver este problema que ya no de forma geométrica es bastante más complejo, porque necesitamos herramientas bastante más sofisticadas de, de partición de espacio además y, y para que os hagáis una idea de que estas formas Ahora son eh, eh, Sí que se ajustan quizás más O son bastante más flexibles Ahora para un mismo eh, para un mismo conjunto de focos Y para simplemente cambiando los pesos Tengo las figuras que tengo aquí abajo Que tendría la, esta, la de abajo el, Y para un mismo radio además eh, Tendría la polielis ordenada Asociada con el problema de bebé La polielis asociada al problema de centro, polioliso asociada al problema de dos centros y esta me parece que ascendían que es otro de, la, de las que he puesto anteriormente así que bueno, con esto termino básicamente resumiros que lo que hemos analizado es un problema que no se había analizado hasta ahora, que es, que es el problema de encontrar una polielisoide que cubra con radio mínimo un conjunto de, un conjunto de observaciones, un conjunto de datos un conjunto de, de clientes que lo que damos son muchas formulaciones primales y duales para el problema, así como eh, algoritmos geométricos para resolver de forma eficiente el problema. Y luego analizamos tres situaciones particulares. Una de ellas, el caso uno-dimensional, ¿qué ocurre ahí? Algo que tenemos claro en el caso en caso más clásico, y aquí no es, no es tan directo. El caso uno-dimensional, el, el problema es seleccionar los focos, cómo se puede incorporar, el problema de encontrar la soy de radio mínimo. Y finalmente, bueno, la extensión a algo aún más flexible todavía, que sería el utilizar poliarisoides ordenado para, eh, para, digamos, ajustar el conjunto de observaciones que tengo. Bueno, y con esto termino. El artículo ahora mismo está, en, está enviado a una revista, pero está disponible en Archive, si alguien lo quiere ver. Es un trabajo en justo puerto y bueno estoy disponible por mi mail por Twitter y para lo que de ahí. y si tenéis alguna pregunta en, en primer lugar agradecer a Víctor la charla que ha realizado Con el tema de preguntas Recordad que debéis solicitar palabra a través del chat y se os irá concediendo por orden eh, acordaos por favor que cuando se os da la palabra pide el micro gracias ¿Hay alguna pregunta para Víctor? Bueno, José Luis, José Luis. Ah, actívate. El micro, por favor. Y la cámara, si quieres también, José Luis, para que te veamos. Ya está, ¿me veis? Sí, está bien, ¿Me, ¿no? ¿Me veis? Sorry. Sí. Sí. sí. Hola, Víctor. Me alegro de verte, aunque sea a distancia. Igualmente, José Luis. Me has claro. aquí a mucha gente, tanto de la propia universidad como otra gente, como Marina y Rubena, a los que también me alegro de, de, de estar juntos todos aquí. Sí. Bueno, a ver si es verdad y pronto nos vemos por elche o por donde sí. sea. Sí, hombre. Seguro que sí. Muy bien. Bueno, enhorabuena por la... ...por mi investigación, muy, muy interesante... ...muy, muy bonita, bu buena exposición también... ...una simple pregunta... Uh -huh. ...has comentado la utilidad de... ...las poliolipsoides... ...para lo que son elementos de clasificación... ...sí... ...muy bien, ¿tenéis e experiencia computacional... ...realizada en ese sentido? No, no, no... no hemos... ...porque el problema, el, el problema de clasificación... ...es ligeramente distinto... El, o sea, ...porque nosotros... Ahí mismo lo que hemos analizado es el problema de cubrir todos los puntos. El problema de clasificación, aparte de cubrir todos los puntos, es como los problemas de support Vector Machines. In, lo que intenta es, eh, de alguna forma, compensar el, o sea, ¿me compensa agrandar el radio con respecto a las observaciones si pago un, si, pa, si yo pagara un precio por el radio? O sea, esto es como otro problema de localización, ¿no? O sea, es como, o sea, si pago por el radio que amplío... Eh, Me interesa dejarme observaciones fuera Ya. Yeah. No, es, o sea, es como un problema de máximo cubrimiento eh, Intermedio con un problema de cubrimiento completo Entonces, este problema es ligeramente distinto Entonces, no, no tenemos ni pruebas y, Pero sí que hemos estado pensando en el problema Y creo que en breve nos pondremos un poco más en serio con, con este problema Porque sí que nos interesa Muy bien pues nada, enhorabuena y os sigo tanto en la actualidad como en los futuros planteamientos, Víctor. Venga, muchas gracias, José Luis, un abrazo. Igualmente. Bueno, pues si no, si no hay ninguna pregunta más, le cedo la palabra a Juan, a Paricio. Sí, a ver, ahora. ahora. A ver. Sí, nada, Víctor, eh, nada, hemos cumplido además con, con el tiempo, no, no quería que esto se alargue, se más de una hora, ¿de acuerdo? Y, y hemos, hemos cumplido perfectamente. Eh, como has dicho, te esperamos aquí cuando <risa> mejore el <risa> estado del país y la salud de todos. Cuando no te Sí, y bueno, aprovechando de que, bueno, Granada está relativamente cerca de Elche, te puedes acercar en coche, etcétera. Eh, pues, en fin, que esperamos disfrutar de tu presencia y de charlas como esta, por supuesto que sí, ya nos contarás el tema del proyecto de la Fundación Medudia. Sí, sí, eso lo tengo pendiente ¿Eh? también. Sí, sí. Eso queda seguro. De verdad, un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias a todos. muchas gracias a todos. a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias.